Buenas a todos gente, estamos hoy aquí en un nuevo vídeo, puercos, puercas, cerdos y cerdas En este vídeo voy a explicar unos sencillos pasos, sencillos trucos, sencillos consejos que he utilizado yo en mi stream o para jugar simplemente en Fortnite y me han servido mucho para potenciar bastante los FPS En primer lugar, lo que tendréis que hacer es entrar en una página que voy a dejar yo el link en la descripción y descargaros un programita que se llama Timer Resolution ¿Qué es este programa? Es la resolución de tu ordenador y la hora o por lo que me explica a mí No me da ni puto caso Pero funciona muy bien Vosotros como default Como veis Tenéis un retardo de 0,997 milisegundos O depende del ordenador También te digo, ¿vale? Mi ordenador tiene este retardo, ¿vale? ¿Esto qué es? Es el input lag Que ya viene con casi todos los juegos de fábrica Esto sirve para todos los juegos Lo tenéis que hacer antes de iniciar el juego Simplemente abrís esto Que lo dejaré en la descripción, repito Y le dais a máximo Como ves, se pasa a la mitad O sea, duplica La velocidad de tu PC O la velocidad de... Se entiende yo creo, ¿no? Luego también hay otra cosa Que es un programa de envidia, Que cambia muchos ajustes del juego Y que eso no quiero explicarlo Porque conozco gente que la ha ido muy bien Y conozco gente que, que se le ha roto por completo El puñetero Fortnite O sea que eso no lo voy a tocar Voy a tocar ya cosas dentro del juego, ¿vale? Ya estamos dentro del juego Esto va a ser también muy rápido Ya sé que algunos van a decir Pero vaya mierda de truco No, no, no os prometo que entre las dos cosas que os he dicho La primera cosa que os he dicho primero Al principio, coño, me trabo más Lo que voy a decir dentro del juego Más mi configuración de OBS Yo tengo un ordenador de gama media O sea, una NVIDIA 1060 eh, Una, yo qué sé Una puta patata de ordenador comparado con algunos un streaming a 1080 60 FPS El juego me va divinamente Y vamos a ir a ajustes, os voy a enseñar mis ajustes Esto es un truco que me dijo un chaval, no me acuerdo de quién Rius creo que se llama, por Twitch Fue Rius ¿no? Sí, fue Rius por Twitch me dijo esto, me dijo, ponte el juego en pantalla completa en ventana, que yo antes me lo ponía así a veces y el juego me iba como el culo. ¿Qué hice? Voy a probarlo. Ahora con la actualización esta que ha salido, tal, el juego me va de puta madre. Eso sí, eh, si queréis jugar con resoluciones estiradas, que también te baja más los FPS, yo no juego porque como yo más que jugador profesional o tal, soy streamer o tal, yo quiero que se vea lo mejor posible en mi directo. Yo juego en 1920, pero si jugáis en resoluciones estiradas, simplemente tenéis que cambiar la resolución de la pantalla y si lo ponéis en ventana se os pondrá la que tenéis en pantalla. Vale, este es el primer truco y es el más importante, lo demás son todo tonterías. Eh, si tenéis una pantalla de 244 Hz o 240, lo limitéis a 240. Si tenéis una de 144, no lo limitéis a 160 ni a 144, a 165, ¿vale? O 160 como mucho. Para que no os muchos tirones, ilimitado nunca pongáis, es una gilipollez. A no ser que tengáis un ordenador de la NASA, algún tiro os va a dar. Luego, en modo daltónico, he probado todos los modos daltónicos al máximo y como Deutonoropía tiene la gama de colores más bajo, por así decirlo, los más oscuros, en la que consume menos recursos, o sea que os va a ir mejor el juego si jugáis en Deutonoropía 10. Aparte, se ve muy bien en Tormenta. Mi configuración dentro del juego, aparte de lo que he dicho de la Deutonoropía esta... Tengo 90 aquí, resolución 3D. No se nota demasiado, como veis. O sea, vosotros estáis viendo el juego casi como lo veis vosotros en vuestra casa. Y mejora muchísimo el rendimiento del ordenador. Último, que os vaya a meter una locura en la cabeza, vais a ver lo que va a pasar ahora. Voy a poner en pantalla el OBS y se van a ver mil OBS. Pero creo que veáis los ajustes simplemente, ¿vale? vale voy a ver ya aquí ajustes. Lo voy pasando rápido para que vosotros pauséis y lo copiáis. Por no hacer un, un vídeo aquí de 30 minutos, ¿vale? Como veis, tengo aquí el output: 6000, CDR, NVIDIA New. Esto lo tenéis que dar avanzado, etcétera, etcétera. Supongo que sabréis. Aquí tengo donde se graba, ¿vale? El audio, el vídeo. Esto es una tontería, no sé para qué lo pongo. Y estas dos están cambiadas ¿vale? Echadle un ojo porque están cambiadas, no vienen de fábrica. Bueno, y nada más que decir. Simplemente que un besazo a todos. Guapetones y guapetonas. Que nos vemos muy pronto y que muchas gracias por ver el vídeo.